Cuando estás a punto de tomar una decisión y no sabes muy bien en qué basarte, será el subconsciente la que la tome. Y te recuerdo que tu subconsciente hasta el momento está demostrado que es tu enemigo, porque simplemente te defiende, junto con el ego, de posibles ataques, que incluso muchas veces ni existen esos ataques, son puramente de tu mente. Con lo cual, para tomar decisiones, en vez de tomarlas en vacío, tomarlas en base a tus valores, porque además eso aumenta el compromiso que tienes frente a esa meta que quieres conseguir. Para, lógicamente, saber de lo que te estoy diciendo, ponte a pensar al menos en cinco valores de cada área de tu vida. Busca las áreas que quieras. Puede ser tres, puede ser 5 puede ser nueve. Eh, existe un, una técnica que se llama la rueda de la vida, o las áreas de la vida. Pero bueno, ponlo a tu manera. Cinco o seis valores de cada área de tu vida, las que tú quieras, y en eso te basas. Es una genial.